Esta voz que oís eh, es la mía. Soy Karma Peiro, periodista especializada en tecnologías de la información y la comunicación desde 1995. Para mí hoy es un placer eh, llevar esta charlita, esta conversación con, con nuestra invitada Lorena Jauma Palasí. Eh, actualmente soy cofundadora y directora de la Fundación Visualización para la Transparencia, que es una organización sin ánimo de lucro que promueve la apertura de los datos públicos para lograr mayor rendimiento de cuentas y empoderar la ciudadanía. Iniciamos ya esta charla con Lorena Yauma Palasí. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Qué voz tan radiofónica tienes, Carmen. Un placer estar <risas> contigo. Eh, mira, a, a mí, yo es que me gustaría a todos los que nos están escuchando, nunca mejor dicho, eh, presentaros a Lorena de una manera muy personal, ¿no? porque vais a encontrar miles de referencias de sus trabajos, entrevistas eh, por internet, pero mmm, ya os digo cómo la conocí, la primera vez que oí hablar de ella fue en el 2018, ella era entonces cofundadora de la ONG Algorithm Watch, yo empecé a interesarme, eh, por cuanto decía, esta ONG, ¿no? Porque hacen unos estudios sobre, pues, eh, exactamente para, para ver eh, la rendición de cuentas, ¿no? Con los algoritmos. Y, y poco después, casualidades de la vida, cuando ella ya no estaba en, en ese cargo de cofundadora, eh, me contactaron para colaborar en uno de los informes el de Automating Society del de, de año 2019, donde redacté y empecé a, a, a rascar, ¿no? ¿Qué había detrás de todos esos algoritmos de que los gobiernos y las empresas ponen en marcha y que la ciudadanía, ah, pues no somos conscientes porque son muy invisibles. ¿no? De aquí aquel trabajo pasé a a otra cuestión que me llevó a, a, a interesarme más en este tipo de, de algoritmos de decisión automatizada, pero ya en Cataluña, como diciendo, bueno, a ver qué pasa en mi tierra, ¿no? Y fue cuando puse eh, 50 ejemplos explicados dónde se estaban aplicando estos algoritmos y ahí alguien estará escuchando y dice, Carma, ¿cómo se enrolla? ¿No? Pues si tenía que hablar con Lorena. Claro, es que ese es el punto de unión y de conexión con Lorena porque, de nuevo, una de las personas con las que, eh, que entrevisté, es un científico de datos, súper experto en inteligencia artificial, Ricardo Baeza-Yates, eh, amigo y, y colaborador también con Lorena. ¿no? Y fue él que nos presentó a Lorena y a mí. Eh, todos los dos estáis en el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de España, eh, además de coincidir en muchas otras charlas. Eh, Lorena, después de este recorrido todavía no nos hemos dado ni un abrazo personal, porque todos nuestros encuentros son siempre virtuales, pero ya llegará, ya llegará el, el momento. Déjame deciros ya solamente que es una persona híbrida en el sentido de que tiene una formación multidisciplinar donde la filosofía del derecho y la ética convergen con todo el mundo de la tecnología y el pensamiento social. Ella actualmente es fundadora de, de Ethical Tech Foundation y ella opina que las máquinas y los algoritmos pueden contribuir al bienestar común si se hace un uso justo de su potencial. Y aquí entramos en materia eh, y a esta sesión, ¿no? Porque, claro, Lorena, nuestro, el título de esta charla es Justicia algorítmica. Y quizás deberíamos empezar a, a, a definir ¿no? qué se entiende por este concepto, justicia algorítmica, porque justicia, ¿qué es ser justo? Esto también es muy difícil, ¿no? Tú dices que los jueces imparten justicias, pero eso no quiere decir que sean justos, sino que aplican la ley. ¿no? ¿Cómo se puede ser justo? Entonces, cuando apliquemos los algoritmos, ¿no? ¿se pueden automatizar los procesos para ser más justos? Y ahí te dejo todas estas preguntas para que ahora tú ya respondas. Pues un placer estar con vosotros, un placer estar contigo Carmen, muchas gracias por la, por la presentación uh, tan, tan familiar. Um, sí, el tema de la justicia es, un, es, es ya... El, la definición del concepto de justicia es... Um, es algo que estamos debatiendo y discutiendo en, en, en las culturas occidentalizadas desde hace pues, centenarios, a, o sea, hace, hace muchísimos siglos, um, y, y tiene muchas dimensiones. Y eh, no, no, no coincidimos en todo lo que es, o sea, no hay una, un, un consenso en lo que la palabra justicia significa, precisamente porque es um, un concepto más bien ético y menos uh, un concepto legal, es decir, uh, los fundamentos de, del concepto de justicia pues se basan en, dentro de nuestra cultura, se basan en conceptos como la estabilidad social, la igualdad de la dignidad, la interdependencia y, y por ello pues nos guían a la hora de, por ejemplo, decidir qué tipo de sistema legal consideramos legítimo y cómo podemos, por así decirlo, uh, Crear, um, crear un sistema que es justo. Um, y lo irónico al mismo tiempo es que, precisamente porque ese es un concepto um, um, que tiene muchas dimensiones y que, es, eh, y que es altamente discutido dentro del seno de la, de la sociedad, um, es muy difícil de operacionalizar legalmente. Por eso siempre se dice que un, que un juez no, no imparte justicia, lo que el juez hace es aplicar la ley. Um, Precisamente por el hecho de que la ley si bien um, intenta uh, derivarse de un concepto ético de, de lo que consideramos justo y de sistematizar ese concepto ético en ley, al mismo tiempo lo que hace la ley es separarse del concepto de justicia. Es decir, lo justo no es necesariamente uh, lo bueno, lo moralmente bueno. Um, y, y no es ni la verdad ni darle a cada uno lo que le pertenece sino que es darle a cada uno lo que se debe eh, según está estipulado por la ley y esa ley puede ser precisamente injusta y es lo que requiere o sea la justicia en cierto modo es una especie de concepto que se llama fuera um, del derecho y es el, el concepto en el que el derecho tiene que comprobar um, una y otra vez hasta qué punto lo que el derecho está haciendo es realmente a nivel más arquitectónico, a nivel más sistémico uh, correcto o tiene sentido. Y, y por eso... Um, todo el concepto de justicia um, si bien esperamos que la justicia sea algo que se deriva en la ley es algo que está fuera de la ley y que, y que es dialógico ¿no? tenemos diferentes dimensiones como ya decía pues, la justicia intergeneracional entre las generaciones ¿no? que es lo que debemos hacer para que las generaciones futuras um, vivan más justamente justicia medioambiental justicia sistémica es decir qué tipo de, um, de estructuras en nuestra sociedad Um, crean asimetrías entre diferentes grupos, justicia distributiva, es decir, cómo distribuimos las cosas um, de tal forma que uh, unos grupos no estén peor que los otros sobre todo cuando tratamos de, de bienes que, que pues son finitos, ¿no? solo podemos repartir un determinado número de bienes, justicia global, es decir, ahora con el tema de la pandemia y las vacunas, sí que hablamos, por ejemplo, más de lo que es la justicia global en lo que respecta a la distribución de vacunas, justicia social, um, hay diferentes eh, conceptos de justicia, como ya estamos viendo, y, y son muy difíciles de operacionalizar a nivel Um, regulativo y por eso precisamente son difíciles de um, operacionalizar a nivel matemático, yo lo que diría casi de forma más provocativa es que si es si algo es um, algorítmicamente justo es seguramente injusto wow, esa, esa frase me la noto ¿eh? si es algorítmicamente justo es socialmente injusto probablemente y, y, y bueno, ¿puedes eh, darnos ahí un, un poquito más de explicación por qué lo algorítmicamente justo no nos, no nos vale como sociedad? ¿no? Nos, nos supone una discriminación, una injusticia en, en, en términos de valores eh, morales, de derechos humanos. Por el hecho de que la, eh, la justicia como concepto es un concepto que se haya... Eh, que, que lo que hace es, que, es tratar de contextualizar. Es decir, lo que el concepto de justicia pretende es, eh, por un lado, a nivel, eh, a nivel eh, sistémico analizar las relaciones entre las personas. Es decir, el foco, eh, el foco en, la, en la justicia legal, eh, me parece bastante interesante, es que eh, no se juzgan los individuos, por ejemplo. El foco son los hechos particulares y luego pues, una sistematización eh, dentro de lo que son, pues, las relaciones en, entre diferentes particulares eh, en respecto a esos hechos es decir cuando un juez está juzgando no juzga a la persona lo que hace es juzgar los hechos que han ocurrido y que luego pues este tipo de hechos van a tener determinadas consecuencias para las um, para los particulares en, envueltos en el concepto y obviamente pues el juez también tiene que mirar hasta qué punto um, o la justicia tiene, en el, el, el sistema legal tenemos que mirar hasta qué punto, pues a nivel relacional eh, esto se puede sistematizar. Um, pero siempre teniendo en cuenta precisamente que en el momento en que sistematizamos algo, estamos um, encasillando, eh, estamos creando procesos con, y montando categorías y con ello um, uh, estamos creando pues, um, pues, pues eh, un sistema um, que tiene que ser bastante estable y que presupone que estas categorías que hemos montado pues tienen un determinado carácter de generalización y, y eso no funciona eh, en situaciones en las que, sobre todo en situaciones algorítmicas, en los contextos de uso que tenemos actualmente, eh, en situaciones algorítmicas, ¿no? por ejemplo, vemos que estamos utilizando... Um, Sistemas de, de risk recidivism, o sea, de cálculo del riesgo que alguien, por ejemplo, um, vuelva a reincidir, vuelva a cometer un acto criminal, por ejemplo, dentro de la justicia. Y ahí precisamente lo que vemos es que lo que estamos haciendo es, um, es intentar crear um, sistemas de encasillamiento de las personas a nivel genérico. Y con eso estamos haciendo justo lo contrario de lo que la justicia esperaría en vez de intentar contextualizar um, hasta qué punto un individuo um, dentro de sus particularidades y sus circunstancias um, pues va a comportarse en el futuro de una manera diferente o intentar por así entender hasta qué punto esa persona tiene un potencial de cambio lo que estamos haciendo es encasillar a esta persona y clasificarla con pasados genéricos de perfiles genéricos similares a esta persona. Y, uh -huh. Y ese es el punto de, de sistematización que hace que la justicia con ello sea encasillada en un determinado concepto y no pueda evolucionar. Y eso es este tipo, imposible. Ya, yeah. esto que mencionas, no, este tipo de ejemplo, eh, bueno, ahora te iba a preguntar por los más ejemplos porque lo más interesante es entender no, eh, en, de, en que no solamente que hay un algoritmo eh, detrás que nos está, uh, pues está tomando una decisión de manera automatizada, luego lo pueden supervisar profesionales, etcétera, sino no solamente saber que existe ese algoritmo, que eso ya no lo sabemos como ciudadanía, sino también entender de qué manera eh, puede eso perjudicarnos. Por ejemplo, acabas de mencionar eh, este tipo de algoritmo en Cataluña, eh, ya se sabe que hace más de 10 años operan dos algoritmos eh, en las prisiones de, de Cataluña que es el RISCAMBI que es eh, justamente eso ¿no? eh, detectar la reincidencia criminal en adultos pero también tienen adolescentes eh, que han convertido te fuiste ahora no te veo Karma, te fuiste. No te oigo. Sí. Ahora te vuelvo a ir. ¿Eres, ¿Estás ahí? Sí. Karma. Sí, estoy, estoy. Ah, perfecto. sí, sí. Hola. Y digo, no sé si hoy acabaste de oír mi, mi pregunta. Me quedé en lo de los adolescentes, que también se está aplicando para... Bueno. Uh -huh. Exacto, no, y la pregunta era pues, qué tipo de, de ejemplos o algoritmos, qué otros tipos de ejemplos o algoritmos hemos de tener en cuenta, ¿no? Eh, no tanto el nombre ni dónde están, sino eh, qué hacen, ¿no? Pues esto que acabas de decir, ¿no? En las prisiones, pues lo que están haciendo es generalizar sin tener en cuenta el contexto individual de cada, y dar oportunidad que haya un cambio de comportamiento, ¿no? Exacto, es una forma de intentar, en cierto modo... Um... Um, encasillar a las personas um, asumiendo que el pasado de perfiles genéricos um, es um, un método justo de, pa, para analizar o evaluar un, un comportamiento um, contextual, concreto ¿no? y particular. Y eso es como intentar mirar hasta qué punto, pues, um, qué particularidades tiene un alma. A nivel, o sea, intentar extraer, por así decirlo, las particularidades um, de, del Olmo para entender cuáles son las ca característica, características genéricas del Olmo. No se trata de entender el Olmo en un determinado lugar o de una determinada geografía, por así decirlo, y los problemas concretos que ese Olmo tiene, tal vez con algún tipo de escarabajo o con algún tipo de... Um, de, de problema particular porque al lado tal vez hay una granja um, etcétera que, que tiene animales que, que utilizan ese olmo sino que se trata de entender a nivel genérico y con ello precisamente se está haciendo justo lo contrario de lo que lo que es necesario para evaluar, evaluar a una persona de forma individual ¿no? y ahí este tipo de acercamientos lo vemos también por ejemplo pues en proyectos como el proyecto PACT, en la comunidad de Castilla y León, que se está utilizando para, para los servicios sociales, para entender qué familias pues, corren riesgo de algún tipo de, um, de crisis familiar, sea violencia doméstica um, o, o sea um, respecto a, a, a la educación infantil uh, o a los niños que tienen la familia, vemos que se está utilizando también, um, pues, um, en casos similares, para entender hasta qué punto, um, por ejemplo, en el PID, um, en Colombia está utilizando esto para, um, para entender hasta qué punto hay familias que están. Um, pues solicitando mmm, apoyo social y, y algún tipo de apoyo económico um, y, y, y detectar el fraude <ríe> y vemos ahí pues también pues que es precisamente eso todo lo que es la evaluación de casos individuales en base a comportamientos genéricos del pasado que ni siquiera son cuestionadas sino que se toman por moneda o sea que se toman por como verdad ¿no? y todo lo que hemos documentado en el pasado es la base para hacer esta evaluación individual y particular. Y ya empezando por el concepto de, de, del no analizar de forma crítica qué es lo que hemos dataficado en el pasado y hasta qué punto es lo que dataficamos en el pasado algo correcto. Y hasta qué punto con dataficar de esta manera no estamos centrando primero un, un, un aspecto de riesgo que solo es uno de los muchos criterios que deberíamos um, deberíamos considerar a la hora pues, de hacer una evaluación individual de un determinado caso. ¿no? Y, y, y con ello pues, lo que hacemos es documentar, formalizar un determinado criterio, porque no se pueden, a nivel algorítmico, no se pueden formalizar todos esos criterios. Es decir, un sistema solo puede optimizarse bajo un determinado principio y bajo un determinado aspecto y con ello esto va en detrimento de los otros criterios que también deberían ser considerados a la hora de hacer este tipo de evaluaciones. Uh -huh. y, Lorena, una cuestión, ahora me acabas de decir esto, ¿cómo hemos ratificado eh, en, en nuestro pasado? ¿no? Este es uno de los grandes problemas porque para explicarlo a, a la audiencia eh, hemos de entender que los los algoritmos uh, se entrenan con datos masivos, el famoso Big Data, ¿vale? Y estos datos son, o más bien del presente, co cogidos en tiempo real, pero son muy pocos, la mayoría son del, del pasado, ¿no? De, de las anteriores eh, décadas o años, etcétera. Lo cual significa, y esta es la pregunta que si en, a lo largo de los últimos años hemos cambiado en derechos sociales, en, en consideraciones de, desde el núcleo familiar ha cambiado, por ejemplo, o de, de aceptación de otras culturas, etc., si tenemos datos del pasado que entonces no, sé, no, no, no estaba contemplado todos estos cambios, todo lo que se aplique en, en el futuro, en los próximos años con estos algoritmos, nos va a dar discriminaciones y nos va a, a, a dar errores. Obviamente. Um, y ya no se trata solo de los datos y que sean datos pasados, sino el, el, el hecho del formato que decidimos o el hecho de las categorías que uh, construimos y decimos, bueno, queremos datos con este tipo de categorías, Cato, datos sobre, um, queremos datos sobre uh, el sexo de una persona, pero no queremos datos sobre la identidad sexual, queremos datos sobre la nacionalidad, pero no, no queremos datos sobre uh, la etnicidad de una persona o algún tipo de categoría que diga algo sobre, uh, sobre atributos um, que están correlados a, a discriminación. Uh, eso ya son, ya, ya, ya a nivel conceptual, pues son temas um, que, que, que, que provocan, o sea, que tendrían que provocar determinado, determinado punto de discusión ¿no? y que tendrían que ser cuestionados. Pero ya también el uso que se hace de este tipo de tecnología en ese contexto es que ya no tiene sentido es que um, intentar um, analizar uh, o evaluar a una persona o a una familia en base a lo que familias similares han hecho, um, a, en base a cómo se ha juzgado a familias similares en el pasado, no a lo que las personas han hecho en realidad, sino a lo cómo se les juzgó, cómo se les interpretó um, dataficadamente a nivel estadístico. Um, eso es como... Es, es justo lo contrario de una evaluación individual um, y con ello um, es un uso a mi parecer injusto uh, y problemático de este tipo de sistemas con este tipo de sistemas podemos entender uh, comportamientos humanos dentro de otro contexto bastante bien ¿no? pero no sirven para evaluar a lo individual porque lo individual precisamente requiere uh, el entender las particularidades y no el extirpar las particularidades de las personas y convertirlas en individuos genéricos a nivel estadístico. Y eso es lo que pasa con este tipo de sistemas. Estos sistemas lo que hacen es, eh, la estadística eh, no entiende eh, al individuo en su particularidad. La estadística no se interesa por la particularidad, sino lo que quiere es, hacer micro perfiles para poder entender cuán similares son las personas y hasta qué punto se puede extrapolar que tienen determinadas características. Te quería, um, bueno, es que me quedaría horas hablando contigo, Lorena, por favor, es que me haces pensar mucho y espero que la audiencia que nos escuche también, ¿no? Dices lo de las particularidades del, particularidades del individuo. Entonces, eso significa que, por ejemplo, um, y estamos acabando, ¿eh? pero eso significa que, por ejemplo, uh, estos, este tipo de algoritmos de decisiones automatizadas no deberían aplicarse en ámbitos de la justicia, en ámbitos de la salud, en ámbitos de lo social, o no sería suficiente con eso. Y, y, y, y no debería aplicarse <ríe> cuando, cuando hubiera personas involucradas. Sí, por ejemplo, para para la gestión de, de, de edificios o para automatizar algo que no tenga que ver con las personas, o no, ni eso. O sea, el problema no es que se use, sino es para qué se usa y en qué contexto se usa. Y, y lo, que, lo que yo creo que debemos entender es que le estamos de momento pidiendo peras al Olmo y que este tipo de tecnologías son muy buenas para darte pues a nivel uh, más sistémico pues una idea de, a nivel descriptivo de cómo la sociedad pues, se comporta. Es decir, si, si usamos esta tecnología para entender a nivel más arquitectónico hasta qué punto uh, en el sistema judicial, por ejemplo, los jueces están fallando dentro del contexto de violencia doméstica, por poner un ejemplo, uh, de forma uh, negativa cuando la persona que está, que está aduciendo, um, o las víctimas de la violencia doméstica, son mujeres. O se falla diferente sí. si, si es una mujer musulmana. Um, a nivel estadístico, entender hasta qué punto hay, pues, um, hay correlaciones de que las mujeres, por ejemplo, si son musulmanas o si son inmigrantes o no son españolas o no son blancas, um, reciben un, un, una decisión sistemáticamente diferente. A, a mujeres con otro tipo de atributos, pues eso puede ser muy valioso precisamente para que la justicia eh, eh, pues, pues reflexione sobre sí misma y entienda que hay determinados sesgos en los que uno a nivel procesual tiene que trabajar y entender y para, por así decirlo, detectar hasta qué punto uno tiene que mirar eh, pues si la ley de la forma que está, eh, que está siendo interpretada o... Oh, de la forma en la que está siendo escrita, generada, um, produce pues, sesgos o fomenta mayor discriminación um, de lo entendido, que eso puede pasar y con la estadística que se puede utilizar para detectar o para sistematizar hasta qué punto pues, en ese contexto vemos a, a nivel más sistemático la discriminación, um, pues, pues es algo muy útil, ¿no? porque el problema, por ejemplo, de, sistema, de, de, de temas como la discriminación es que son sistemáticas y si un individuo que es tratado diferente ante un juez o en un contexto de servicios sociales o cuando te presentas a... cuando te postulas para, para un puesto de trabajo, generalmente no puedes entender si te están discriminando por algún tipo de atributo que te tienes que podría ser asociado pues, a, a, a, a comunidades marginalizadas. Para entender eso, lo que generalmente necesitas es precisamente un sistema algorítmico que te puede ayudar para ver a nivel estadístico pues, mm. hasta qué punto esto, esto es algo real, ¿no? Porque ahí puedes comparar entre diferentes individuos y colectivos. Um, pero para el uso que lo estamos aplicando ahora, es decir, um, para hacer evaluaciones concretas de personas individuales, este tipo de tecnología no tiene sentido. Y, y con ello um, estamos creando aún más sesgos um, que beneficios, porque lo que estamos haciendo es intentar encasillar a personas y juzgarlas en base a um, la forma en que hemos decidido sobre otras personas similares en el pasado. Y eso no es de lo que va a la justicia. Y eso no es lo que consideramos en nuestra sociedad justo. Con ello, crear, hacer esos sistemas justos en sí, um, en el sentido de que tienen menos sesgo según un determinado concepto de sesgo, porque ese también es el punto, ¿sesgo de qué? ¿sesgo de género o sesgo de etnicidad o sesgo de qué exactamente? Y porque eso se puede optimizar con una determinada, en una determinada dimensión, ¿no? Y, y lo haremos más justo, pero sigue en el contexto de la aplicación siendo injusto, porque no... Esa no es la naturaleza de, de, de este tipo de tecnología y de este tipo de técnica. Vale, según todo lo que dices, nos quedan tres minutos y esta no es la última pregunta, ¿vale? Pero según todo lo que dices, la ley, la reciente, la recién anunciada ley europea de inteligencia artificial, donde clasifica los riesgos en cuatro niveles, sería, ¿es suficiente, sí o no, no, para atacar todo lo que no. estás alertando? Precisamente no. Porque centra la, el, el perfeccionamiento del sistema. Ese es el centro y ese es el foco. El foco no es tener más justicia para las personas. El foco no es proteger a las personas, el, protege, el foco es, por así decirlo, perfeccionar los sistemas. Y con ello se pierde de foco precisamente el hecho de que las leyes se hacen en base a determinados valores fundamentales para se escoge primero un determinado valor social que se quiere proteger y ahí hemos perdido el foco en este tipo de, pues, pues de drafts. La última ultimísima ahora qué hacemos, ahora que nos has alertado sobre todo esto, individualmente, pero sobre todo colectivamente, ¿cómo, cómo seguimos desde la ciudadanía? ¿Cómo avanzamos? Porque mmm, hay leyes que se están poniendo en marcha, hay gobiernos que están en administraciones públicas que están poniendo en marcha algoritmos, Hacemos colectivamente e individualmente. Yo creo que podemos empezar a intentar aplicar o empezar a intentar um, demostrar cómo se puede usar y en qué punto esto tiene sentido. Eso es algo que podemos um, hacer como sociedad civil, en el grupo de la, en la academia, en las comunidades técnicas, mostrar buenos contextos de uso y luego lo que tenemos yo tengo, o sea, Creo que es parte del, del diálogo de la, en una democracia el entender el, el, el trial and error, o sea, todo lo que es pues, hacer pruebas y ver qué no funciona. Problemas regulatorios tuvimos similarmente hace un siglo eh, con el tema de los, de los coches, de los automóviles. Ahí también um, pues, tardó un rato hasta que todo lo que es la regulación del tráfico pues, surgió y las reglas de tráfico. Y estamos justo en ese punto crucial y, y no soy la única que está explicando esto, y yo creo que sí que, que, que el diálogo es eh, esencial precisamente para apuntar este tipo de cosas. Y lo que ayudaría mucho pues es eso: entender que esto es un olmo, no un peral, y que no se le pueden pedir peras al olmo. Bueno, pues Lorena, y creo que eh, quienes nos escuchan tendrían 25.000 preguntas para ti. Y, y seguir, pero se nos acaba el, el, el tiempo de esta charlita um, me habéis oído eh, disculpas porque por un problema técnico no me veis eh, pero bueno, lo importante era ver a Lorena y sobre todo escuchar, escuchar sus, sus explicaciones eh, un placer eh, haberte tenido aquí en el Desilín Fest eh, muchísimas gracias a la organización del Desilín Fest por contar, contar conmigo para tener esta charlita con Lorena y, y un abrazo enorme Lorena un abrazo digital enorme y espero que dentro de poco en persona. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Chao, chao.